muy buenas a todos estamos aquí una vez más en kayak go uruguay este es un vídeo sencillo muy corto breve pero queríamos agradecer a todos los suscriptores que son parte de nuestro canal de kayak go uruguay hemos superado los 100 suscriptores y vamos por más para que todos juntos podamos compartir más aventuras travesías y pescas y mucho más sobre un kayak. Eso es lo que queremos hacer aquí en nuestro canal, que todos podamos disfrutar de la naturaleza, esto, de este entorno tan natural y lindo que nos rodea. Bueno, queremos ser eh, entre todos parte de esta gran aventura, lo que es Kayak Go Uruguay. Si estás viendo este video y aún no te suscribiste, hazlo en la parte de abajo o en el enlace que queda en el video para ser parte de Kayak Go Uruguay. Uruguay. Trataremos de traer más aventuras al aire libre para que ustedes puedan sentirse también y vivir lo que vivimos aquí en Casa Go Uruguay. Así que muchas gracias a todos los suscriptores que son parte de este canal y de a poquito vamos creciendo.